Oh ¿Qué tal amigos de Canal G? Hoy estrenan un estelar en un horario bien complicado en la televisión paraguaya Concretamente en la televisión baja Noche de furia Tiene como protagonistas durante una hora y 45 minutos A una cuaterna de hombres bien guapos e inteligentes Acompañado de un trío de bellas e inteligentes mujeres Augusto Pisurno, Enrique Enciso Julio Spinzi, Marcelo Burgos, Dura Seria, Lucía Rubín y Sabrina Montes. Les deseo fervientemente desde nuestro estudio central de noticias Video uno el mayor de los éxitos y bendiciones de Dios Padre Todopoderoso y Eterno y ante su Hijo Amado Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bienvenida, Noche de Furia. All oh.